Este, todo el mundo me pregunta qué, ¿Por qué tribalín? ¿Qué es tribalismo? <risa> <risa> ¿Y qué contestaste? Bueno Ustedes cuenten la anécdota del Dubalismo y ya yo Termino de contar lo de por qué tribalín. Mira En la campaña política para La diputación federal ¿En qué año? 2009 2009, 2009 ¿verdad? Ella como propietaria y uh -huh. un servidor como suplente pues imagínate hacíamos campaña. Eh, lo que no me acuerdo es a quién se le ocurrió. ¿Qué era campaña Duvalín? ¿no? Es que el Duvalín era un dulce que, bueno, dulce. creo que todavía existe. Es, existe. es chocolate existe con como avellana. Avellana. Avellana. avellana. Entonces uno es color como uh -huh. blanquito, carnita, una cosa así. Sí, y, sí, y otro es color chocolate. Chocolate. Ok. Y entonces nosotros como salíamos abrazados en todos lados. Y bueno, entonces, eh, sí, sí. a raíz de ese de ese automote que se pusieron, uh -huh. o que el mote que se autopusieron, uh -huh. este... Platicando de cómo íbamos a, a llamarle uh -huh. a, a la mesa política, le dijimos, pues tribalín. Tribalín. Porque ¿Y de qué se va a tratar? Pero ¿por qué tribalín? Porque, ¿Por qué? Porque yo serio. soy blanco y negro al mismo tiempo. <risa> <risa> no, bueno. <risa> yo, yo, castaño. Se supone que porque yo soy el presa, ¿no? Así ah, es. Sí, sí, acuérdate que también sacaron el duvalín de chocolate fresa. Ay, es cierto. Decía, pero de, de presa de no de tengo nada. Presa. Dice, yo soy el presa. Sí, Algunos piensan que la política es cosa seria. Y sí, aunque también tiene su lado chusco, también tiene su sátira, también tiene su jiribilla. Iniciamos Miércoles 5 de abril, esperemos estar todos los miércoles con ustedes, desde Chetumal TV, para todo Quintana Roo, Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Pues esto es Tribalín, Rosario Ortiz Yaladaki, Luis García Silva y un servidor Jonathan Estrada.